Vale. Iniciar Emisión. ¿El ¿Deseo que quiera ir a Emisión Directo? Sí, coño, pesado. Bienvenidos a la tercera parte del tutorial para crear tu propio skin de RainMeter. Esta parte va a depender totalmente de tu imaginación y creatividad. Por mi parte voy a mostrarte un par de ejemplos de cómo crear un skin mediante Photoshop y separar cada parte para que luego puedas crear los medidores necesarios en el archivo sistemas.ini. También vamos a ver distintos medidores y su funcionamiento para que tengas más información a la hora de crear tu skin. Vamos a trabajar con el ejemplo del skin que hicimos en el videotutorial anterior. Y luego os voy a mostrar otro ejemplo para que os hagáis una idea de qué se podría hacer. ¿De acuerdo? Vamos a echar mano de mi skin para podernos hacer una idea más clara de qué es lo que puede ir en, en un skin de sistema. Así que voy a cogerlo allá. Muy bien. Bueno, como veis, pues yo tengo también tengo un histograma. Tengo una línea que me dice la temperatura, que cambia de color dependiendo a qué grados esté el CPU. Este círculo también cambia de temperatura y aumenta o disminuye dependiendo de la temperatura del CPU. Aquí podéis ver el ejemplo, está a 4 grados más bajo o 5 y es más pequeñito y está de otro color. También podemos añadir una barra para la RAM. Esto es de cada CPU. Esto es del CPU total. Aquí tenemos las barras de internet. Botones. Los discos duros. Tiempo, la hora. Botones para cerrar, reiniciar. La configuración. Bueno, os podéis hacer una idea. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí no es lo mismo, sino algo por el estilo. Simplemente tenemos que decidir qué irá y dónde. Por ejemplo, sabemos que ya teníamos puesto un histograma. Así que podemos echar mano de nuestra barra de histograma colocarla en su sitio. Más o menos andaba por aquí. No he... no, para que esté así bueno ya tenemos la barra no, voy a cargar el antiguo el skin que creamos por ya me lo puedo llevar a su sitio Como dijimos que esta sería la zona del CPU, eh, vamos a hacer esta zona, de la de CPU. Entonces, podemos hacer, podemos hacer muchas cosas. Podemos añadir texto que esté siempre fijo en una posición para, decir, para no tener que crear un medidor para añadir el texto y luego tener que moverlo. Como por ejemplo el del CPU. Ay, que no le he puesto ese en superior. Un momento. Que nos va. El texto este de este CPU, os decía, lo podemos o hacer como hemos como hicimos en el antiguo vídeo, de ponerlo en modo texto, o simplemente dejar el, por, el, el porcentaje y que el texto ya esté aquí. Y así jugar solo con el porcentaje. Ejemplo, añadimos aquí CPU. O grande la letra. ¿Qué también mayúscula. mayúsculas? Nos ocupa más de la mitad Hazlo por aquí faltan los dos correcto bien podemos coger la herramienta de, de rectángulo redondeado y podríamos crear aquí una pequeña barrita por Ejemplo, hasta aquí con esta barra saldría aquí abajo. Podríamos hacer que nos mostrará la capacidad de la RAM. Entonces podríamos ponerle aquí un texto, tener que verlo luego. Vamos a dejarlo aquí, porque... pero también. Bien, voy a crear un pequeño círculo aquí. Lo vamos a mover. Este círculo nos va a servir para el tema de la temperatura del, del CPU. Aquí hemos dicho que vamos a poner el porcentaje de uso de la CPU. Este es el histograma de uso de la CPU. Esta es la barra de la RAM. Y aquí irá el número de la RAM que nos quede. Entonces, como ya tenemos por ejemplo esta parte, vamos a trabajar con ella. Es un poco cutre, ya lo sé. Como he dicho, dependerá de tu imaginación y creatividad a la hora de hacer tu propio skin personalizado esto sin un simple ejemplo lo que vamos a hacer ahora es hacer cada parte para que aparezca aquí entonces como hemos hecho ya la parte del histograma el histograma lo podemos guardar lo, que, lo primero que vamos a hacer es hacer grupos para guardarlo todo bien Entonces, el histograma así ah, esto es el texto del cpu la RAM. cpu ram texto el RAM puede ir aquí el texto el puede ir. lo que pasa es que no queremos que salga el histograma porque el histograma ya lo saca el propio Rainmeter, así que guardamos la capa de ahí y tampoco queremos que saque la barra ni el círculo bueno, al círculo ¿Verdad? Faltaría. Podemos rasterizar esta capa. Podríamos hacer. Vamos a acercarnos un poco para que lo veáis. Transformamos la selección. La hacemos. 20% pequeña. ambas partes. Capa pero para dice y ahora cogemos la nueva capa. La volvemos a hacer otra vez más pequeña, pero esta vez menos, esta vez un 10% menos. Y lo que hacemos es suprimir esta parte, ¿de acuerdo? Y nos quedará, como veis, un pequeño agujerito aquí. Este pequeño agujerito, como veis, solo existe aquí. Por lo que tenemos que hacerlo en esta imagen de aquí. Así que vamos a coger la varita mágica, en esta imagen, perdón, a pillar el huequecito este. Entonces nos vamos a la imagen de abajo y borramos. Ya podemos borrar esta imagen de aquí y se nos queda el circulito con la zona transparente para poder meter en el Rain Meter un círculo que vaya rellenando ese hueco. ¿De acuerdo? Bien, como no queremos que aparezca de momento. Lo quitamos. Y la RAM. Bien, la vamos a quitar. Y vamos a dejarlo así. O sea que ahora la base va a cambiar y va a ser así. Vamos a guardarlo. Por... Vamos a tener que sobreescribir el antiguo spin. Reemplazar. Y simplemente ya aparece aquí. Como es una imagen, se actualiza. Si no se actualiza, pues le dais con el botón derecho y refrescáis la piel. Entonces aparecerá. Muy bien. Entonces ahora tenemos que ir al archivo de, de sistema.ini para editarlo. y quitar el CPU ese ahí porque ya lo tenemos aquí, y mover el porcentaje hacia aquí y hacer un poquito más grande. Así que nos vamos hasta el medidor de texto, del CPU Total Texto, y le vamos a borrar el texto de la CPU, dejando solo el porcentaje. Vamos a hacer la letra de un tamaño 22, por ejemplo. El color rojo creo que era F3 y todo ceros. F 3 creo que era así. Vamos a dejar el mismo tipo de letra la altura vamos a dejar la misma altura pero lo vamos a tirar bastante más hacia la derecha. Eso quiere decir vamos a ponerle a 310 y actualizamos Bien. tiene que ir bastante más para allá. Entonces vamos a ponerlo a 300 vamos a darle 40 más. Y por lo que veo tiene que subir un poco. Así que hay que restarle. Vamos a restarle 10 aquí. Vale. De altura parece que está bien. Ahora falta que lo tiremos más para allá. Vamos a ponerlo a 375. Un poquito más. Vamos a darle 10 más. 375. Un poquito más. 10 más. Y más tamaño que sería 26 Ajá, correcto ya está un poco más correcto y esto ver vale, vamos a bajar los 5 puntos más bien creo que está un poco más arriba así que igual tiene que ir a 56 o a 57 eso ya tendrás que ir mirándolo tú de ir posicionando todo y que quede bien como tú quieres. Creo que ahí está bastante más centrado. Muy bien. Por lo que estoy viendo, el histograma no me cuadra con el, de la, con el texto de la CPU. Así que vamos a mover esto un poco más. Vamos a bajarlo poquito para acá la mitad. Y vamos a guardar a ver qué cambio hemos realizado en la imagen. y sí, mucho mejor. Ahora, lógicamente, tenemos que volver a modificar esto de aquí. Esto de aquí a lo mejor va y esto habrá que quitarle, vamos a quitarle 20 de golpe, altura, un poco más, dos, quizás, distancia, quitarle esos. Bueno, no está mal. Ahora lo que habría que mover sería el histograma debería de bajar un poco. puntos ya. Bien, ya lo tenemos ahí. Ahora vamos a hacer lo mismo, la misma operación. Ya tenemos el histograma. Vamos a hacer la misma operación con la RAM. Ahí tenemos la barra de la RAM. Lo que tenemos que hacer es quitar todo menos la RAM. Esto también tenemos que quitarlo, solo tenemos que dejar la barra. Y lo que tenemos que ir es a imagen y darle a cortar. Para que recorte todo, los espacios, todo el espacio en blanco y deje solo la barra. Y la barra en la medida. Le damos a guardar como, como esto es la barra de la RAM de la CPU, lo vamos a meter en la misma carpeta de la CPU. Y aquí le vamos a llamar RAM, barra RAM. Muy bien, ahora volvemos para atrás, para no perder todo, lo podemos volver a cargar todo. Muy Bien, faltaría el ciclo. Ah, no, nos faltaría el, el circulito de la, de la temperatura, así que tenemos que hacer lo mismo. Volvemos a recortar todo, a dejar solo el círculo, cortamos y a este le vamos a llamar CPU temp. Control Z para tirar para atrás, ya sí que ya podemos cargar todo. Bien. Vamos al archivo de sistema INI. Vamos a hacer el medidor para la para la RAM del de sistema. Para ello vamos a tener que utilizar otra vez el programa del HV Info Share Memory Viewer, así que ya lo voy a ir abriendo. Voy a ir dejando por aquí. Por aquí mejor.